Eh, muchas gracias por la información, permanecemos atentos entonces a cualquier noticia que tú nos des y vamos a ir a un caso que es impresionante. Se le dice a ella la quintrala de Tinder. Ella, junto a su hijo y a su pareja, fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio de un psicólogo de Hernaldo Molinés. El cuerpo de Hernaldo fue encontrado el 18, el 19 de febrero... ...en el maletero de su auto... ...esto en el, la ruta que une Lautaro con Galvarino... ...en la región de la Araucanía... ...esta mujer sería la responsable entonces... ...de este asesinato que habría sido planificado... ...y que ellos habrían tenido contacto... ...la víctima y el victimario, la victimaria... ...a través de la aplicación Tinder... ¿De qué se trata la historia de la llamada cruelo, no? La quintrala de Tinder lo vemos a continuación. Eh, nos enteramos en el juicio de audiencia que él fue víctima de, de golpes, de, de un proceso de tortura para obtener las claves del banco, de su tarjeta. El día 19, en horas del mediodía, concurren hasta, hasta el mercado municipal de, de esta ciudad, donde proceden a, a consumir en una cevichería los productos y pagar con la tarjeta de, de, de la víctima. Luego se cuenta con un informe del Banco Estado sobre transferencias a Maribel Reyes Fierro. Él era tan feliz como basquetbolista. Y a la vez como psicólogo, él hacía su trabajo, pero muy con mucha dedicación. Que Juan tuvo la idea de robar a la víctima porque era psicólogo y estaba segura que aquel tendría plata. Y en horas de la tarde, detectives de esta unidad lograron la detención de tres imputados por el homicidio ocurrido el día 18 de febrero recién pasado. En dicho lugar se reunió con la imputada Maribel Olaya Reyes. Cierro quien previamente lo contactó por medio de la aplicación de citas amorosas Tinder. Lo que empezó como una cita amorosa concertada por la aplicación Tinder, terminó como un despiadado crimen. Se reunió con la imputada Maribel Olaya Reyes, fierro quien previamente lo contactó por medio de la aplicación de citas amorosas Tinder, la víctima les pedía que lo dejaran y que él les daba todo. Pero a los imputados le dio lo mismo. Votaron la ropa que usaron ese día en la noche, que al día siguiente se enteraron que había fallecido. Y no obstante haberse enterado que la persona con la cual habían estado ese día en la noche y madrugada había muerto, de igual forma fueron a comer ceviche y luego se fueron de compra a la ciudad de Temuco. Ocho meses estuvieron en libertad tras cometer los delitos de homicidio y robo, pero tras una detallada y exitosa investigación se logró la detención de tres personas, Maribel Reyes, Juan Escobar y Sebastián Ríos. A través de todo el trabajo investigativo que se realizó por parte de esta brigada se logró determinar la eh, participación de, esta, de estas tres diputados, quienes eh, aparecían obviamente en las cámaras de vigilancia de distintos sectores de la comuna realizando los giros de dinero en efectivo y también eh, realizando compras además de declaraciones de testigos que logramos eh, ubicar los que sitúan a los imputados en el sitio de suceso Cada uno con funciones distintas según lo expuesto en la audiencia el crimen habría sido premeditado Elementos objetivos de la coautoría entre los tres imputados consisten en que varios realizan la ejecución en distintos papeles en distintas funciones de, de forma tal que los Aportes que cada uno realiza al hecho tomados todos en conjunto Permiten en definitiva la realización del tipo Que en ese lugar estaba su hijo Sebastián y la pareja de ella de nombre Juan Que Juan tuvo la idea de robar a la víctima porque era psicólogo y estaba segura que aquel tendría plata Indica que cuando estaban al interior del, del vehículo Se metió Sebastián y se metió Juan Que ambos le pegaron a la víctima ...comenzó el 12 de febrero en Lautaro, región de la Araucanía. Hernando Moliné, psicólogo de 42 años... ...era parte de la descripción que aparecía en su perfil de Tinder... ...hablando con él estaba una mujer llamada Antonia de 28 años... ...pero ese no era ni su nombre ni edad real. Ella refiere que se dedica al comercio sexual que ella no necesitaba prácticamente eh, generar el, el homicidio, pero sí ella eh, participó y generó este engaño eh, citando a la víctima en un lugar eh, oscuro y despoblado. Mantuvieron conversaciones por días. De la aplicación de citas pasaron a chatear por WhatsApp que llegó el momento de dejar a un lado la distancia de las conversaciones... ...a través del teléfono para conocerse en persona... ...así como el 18 de febrero se reúnen por primera vez... ...Hernaldo llegó hasta el punto de encuentro en su auto... ...en el kilómetro 1 salida a Galvarino, comuna de Lautaro. En dicho lugar se reunió con la imputada Maribel Olaya Reyes Fierro... ...quien previamente lo contactó por medio de la aplicación de citas amorosas Tinder... ...por la cual mantuvieron conversaciones diversos días antes las que luego continuaron por otro sistema de mensajería, específicamente por WhatsApp. Maribel Reyes Fierro y los imputados Juan Pascual Escobar Béjar y Sebastián Alejandro Ríos Reyes procedieron a agredir a Hernaldo Moliné Méndez en distintas partes del cuerpo. En el momento de la agresión, lo obligaron a entregar la clave de su cuenta bancaria. Es entonces que se trasladan en el auto de la víctima hasta un serviestado. Aproximadamente el encuentro se produjo, bueno, como le señalé, mediante engaño, eh, aproximadamente a las 22 horas del día 18 de febrero del 2022. Maribel Reyes, es el nombre real de la mujer que Hernaldo conoció por Tinder fue quien se acercó al cajero para hacer el giro, eran las 23 horas con 28 minutos Sacaron 200 mil pesos, pero no se retiraron del lugar. Esperaron unos minutos hasta las 12 de la noche con 17 minutos para sacar otros 200 mil pesos. Los comprobantes bancarios fueron encontrados en el auto. Los tres imputados junto a Hernaldo regresan al punto de encuentro inicial. Ahí lo golpean nuevamente, causándole la muerte. De acuerdo al protocolo de autopsia, el cuerpo de la víctima presentaba policontusiones, eh, señales asfícticos y también un traumatismo encéfalo grave, cerrado, que en definitiva fue lo que le causó la muerte. Lo que vino después fue un duro golpe para esta familia. El cuerpo sin vida fue encontrado en el maletero del auto. Hasta ese momento no había responsables del crimen. Eso es en parte lo que nosotros necesitábamos para tener una respuesta. ¿Qué había pasado con mi hijo? Porque hasta el momento no, no sabíamos, estábamos... Estábamos con la incertidumbre que se estaba pasando el tiempo y nosotros no, no, no teníamos respuesta. Pero ahora, doy gracias a Dios. Eh, nos enteramos en el, en el juicio de audiencia que él fue víctima de, de golpes, de, de un proceso de tortura para obtener las claves del banco, de su tarjeta, las claves de su teléfono. Eh, las claves de coordinadas del banco para posteriormente ellos eh, hacer la, eh, las transferencias y los retiros de dinero de los cajeros automáticos en donde eh, ellos eh, realizaron el robo. Es difícil, muy difícil, porque esperamos un tiempo bastante prolongado y realmente fue muy duro. Es difícil. Para cualquier persona que le llegue a pasar esto, espero. Yo no se lo doy ni al más enemigo. Pero la investigación de la Brigada de Homicidios...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 Eh, eso no quedó ahí, sino que ellos fueron por más. Luego se cuenta con un informe del Banco Estado sobre transferencias a Maribel Reyes Fierro por mil pesos efectuadas el día 21 de febrero del año 2022. La víctima en esa fecha ya estaba fallecida y el, y el correo que figura de respaldo es el maribeltovi gmail.com, que correspondería al correo electrónico de la imputada. Deja Lautaro y se trasladan hasta el centro de Temuco las cámaras de seguridad. Los grabaron de compras, llegaron a estas dos tiendas de retail para comprar principalmente ropa, la que también pagaron con la tarjeta de Hernaldo. Que precisamente corresponde a las compras en Family Shop y Fashion Park pagadas con la tarjeta de la víctima que la había sido sustraída mientras se encontraba en poder de los imputados. Además, se logró realizar un cotejo de ropas. ...por aquellas que aparecen en las grabaciones de seguridad de ese día 19 de febrero... ...con las cuales figuran los imputados Sebastián Ríos y Juan Escobar en sus redes sociales. Por ejemplo, Sebastián Ríos sigue ocupando la polera roja que aparece en la cevichería... ...con la que aparece en las calles de Temuco, con las que aparece en Facebook. Incluso los registros en manos de la Fiscalía se les pudo ver saliendo de las tiendas, cargando las bolsas con los productos que compraron. ¿Pero quiénes son estas personas? Según lo expuesto durante la formalización, este sería una especie de modus operandi, captando posibles víctimas a través de aplicaciones de citas para luego asaltarlos. De ahí, el apodo de Maribel Reyes. La quintrala de Tinder. Ella sería conocida por dedicarse al comercio sexual, mientras su pareja, Juan Escobar, estaba cumpliendo una medida cautelar por un reciente delito cometido, robo con intimidación. Ya antes había sido condenado a siete años de cárcel por robo en lugar habitado. Don Sebastián Ríos, quien también prestó de declaración, señala que su mamá, la señora Maribel, se emparejó con don Juan Escobar. ...que él estaba viviendo fuera de Temuco... ...y que su mamá con don Juan lo fueron a buscar... ...y se vino a vivir con ellos... ...que el Juan Pascual les dijo que vendiera pasta base... ...y la comenzaron a vender por una aplicación que se llama... ...Grinder... ...mientras su madre hacía sus cosas, sus negocios... ...como la situación que pasó con la víctima... ...por esta otra aplicación que se llama Tinder... ...señala don Sebastián que... ...don Juan fue quien organizó todo... ¿Quién le pasó la pistola con la que le pegaron en la cara y en la cabeza a la víctima? Sumado a todo lo anterior, se habrían dedicado a la venta de pasta base a través de Grinder, otra aplicación de citas, pero que se ha mal utilizado para ofrecer todo tipo de drogas. Ellos habrían estado dentro de los oferentes. El proceso y espera golpeó a esta familia, más aún cuando hablan de Hernaldo, un hombre dedicado a su trabajo, tranquilo, de familia, que no tenía problemas ni conflictos con nadie. Bueno, uno como madre tiene un dolor muy grande, que de primera yo no, no, no podía hablar con nadie porque era tan fuerte. Eh, mi hijo era deportista desde, desde pequeño.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 El trabajo investigativo de estos meses concluyó con las órdenes de detención en Talcahuano contra Maribel y Juan, más la detención de Sebastián en la novena región, pasando así todos a disposición de la justicia. En horas de la tarde, detectives de esta unidad lograron la detención de tres imputados por el homicidio ocurrido el día 18 de febrero recién pasado en la localidad de Lautaro, donde eh, golpean a la víctima le ingresan a la maletera de su vehículo y acceden a las claves de acceso de las distintas tarjetas bancarias. Un paso importante en esta investigación con la detención de los presuntos homicidas, una suerte de sentimiento de justicia genera en esta familia que perdió a Nando, como ellos lo llamaban, de un momento a otro. Fue muy doloroso en algunos minutos enterarnos de los hechos que cometieron en contra de la persona de mi hermano, eh, ha sido un proceso muy doloroso, pasaron ocho meses desde que se inició todo este proceso. Tres imputados quedaron en prisión preventiva y no se descarta la planificación para cometer este grave delito. Por ahora solo queda esperar los avances de la investigación que demuestre su culpabilidad, donde arriesgan el presidio perpetuo calificado.